chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin10 y después de muchísimo tiempo, finalmente les traigo un gameplay, eh, un gameplay de Ben10 precisamente, para los que ya son bastante antiguitos aquí en el canal, saben que yo en su tiempo subí Ben10, el videojuego, el del reboot, hace... cuando salió, fue como en 2017, vale, entonces finalmente salió la secuela, se podría decir, que es de los mismos desarrolladores, Outright Games y... PHL Collectives, que sus redes sociales y enlaces estarán en la descripción... ...dado que este juego, eh, o mejor dicho, esta... ...¿cómo se podría decir? Esta versión digital del juego, que es, está en Steam... ...ha sido dada, para mí, por, por parte de ellos... ...así que yo creo que la mejor manera de agradecerle esto... ...es dejándole sus enlaces aquí abajito en la descripción... ...y probando este juego. Este juego va a ser una serie, ya lo he dicho... ...creo que lo he explicado en varios lugares... Si no están enterados, pues pueden seguirme en mi Instagram, que está en la descripción, como siempre y en todos los videos. Y ya estaría. Supongo que estos videos pueden tener una duración de entre 15 y 30 minutos. Probablemente puede ser más. Todo depende de las misiones y cómo lo estemos llevando. Yo eh, fui invitado a probar, a hacer como un, entre comillas, beta tester de este juego. Así que yo tuve la oportunidad de jugarlo mucho antes. Eh, creo que hace como dos meses atrás, se podría decir. Y agradezco mucho... Esa posibilidad y agradezco también a ustedes, al público que me ve constantemente, a mis suscriptores Porque si no fuese por ustedes yo no hubiese tenido este alcance o el alcance necesario para para hacer para conseguir esto Así que sin nada más que decir vamos a darle nueva partida Este juego tiene modo historia, es un mundo abierto y tiene los voces Así que aquí ustedes las van a poder escuchar Tienen un. Tiene un avance bastante significativo en relación a, al juego anterior. Y eso que tengo los gráficos en medio, porque si no mi computador no los corre. Qué confiado así como para decir, ¿sabes qué? Vamos a revisarlo al tiro que fue eso. Hex <risa> Me viene el hombre de la temporada 3 Hoy le he quitado los aliens ah, bueno, en este juego se supone que había que buscar los cristales que salen en el logo del juego Creo que es la primer, soy la primera persona en subir el gameplay en español Vale Max piloto el omnicóptero El que se llama Cristal Chopper. Ah bueno, los apodos que le puso al ¿Qué está pasando? Aquí quitado un árbol Cojo mi maletín de primeros auxilios El bosque entero expresa presa del pánico Ha estado muy cerca, pero todo el mundo está bien Bien, bien, bien Soy Ryan, guarda del bosque Grashuhel Grashu Grashu ¿Estaré dispuesto a declarar sobre este incidente? Por supuesto. Bueno, quizá podría echarte un vistazo a esa tablilla cuando vuelvas a la caravana mientras yo hago mi declaración. Buena idea. Genial, nos vemos en mi cabaña cuando estés listo. Vale, eh, como les dije, tuve acceso a como a la, entre comillas, muchas comillas, la beta. Y era remoto. Por ende, yo no pude disfrutarlo correctamente porque este juego era remoto. Entonces tenía bajones de, de FPS, se demoraba al hacer cosas. Vale. Espacio para saltar, podemos ver arriba la cosa y con la R podemos sacar el. Algo que les dije a los desarrolladores cuando me preguntaron, es que en esta versión, o sea, en esta. en este modo del patín. Pudieron haber puesto el modelo de Ben con el Roos Boogie... ¿Me entienden? El Rust Buggy tal cual. Así que tendría un poco de sentido. la figura básica. Vale, es un mundo abierto. Por ende, yo puedo irme de acá o allá. Pero vamos a seguir el tutorial. Eh, aclarar que creo que no había dicho antes. Que si es que llega a haber ruido de fondo, discúlpenme, eh, estoy grabando temprano, relativamente temprano, como a las 3 de la tarde, 4, 4 de la tarde. Y bueno, está mi hermano jugando, eh, pasan vehículos, etcétera, etcétera. Así que, esperen que espero que me comprendan un poco eso. Una de las mayores compli, complicitudes que tengo a día de, o sea, momento de grabar, eh, es que hay ruido. Y eso ya no depende mucho de mí. Voy rapidito. A los puntos de control Aquí hay que ir a la cabaña Podemos ver Uah, Madre mía Me dan ganas de tener un scooter Vale Tengo que ir a la cabaña Se puede ir ahí Pero yo soy Yo sé parkour Así que vamos a hacerlo Hola ven, Estaré listo para tomarte declaración En un momento Como puedes ver Las criaturas del bosque Están muy asustadas Mi radar de criaturas Yo lo llamo criadar <ríe> Criaturas radar <ríe> Muestra que los animales Están huyendo del parque Quizás yo pueda ayudar A calmarlos Bien, ¿puedes llevar esta cinta de caseta a la torre de radio? El sonido relajante de jazz debería funcionar. Ajá, vale. Solo una cosa, ¿qué es una cinta de caseta? Madre mía, Ben. Madre mía, chico. Bueno, quizá nuestro otro voluntario lo sepa. Kevin, ven a conocer a Ben. ¿Kevin? Oh, ya os conocíais. Genial. Nos conocemos bien, escuche. Escucha, Ben. Sé que no siempre hemos trabajado bien juntos. Pero no vas a poder lidiar con Hex y con su cristal tú solo. ¿Cómo que Kevin sabe lo del cristal? Madre mía, le acabo de preguntar. Cuando tengas problemas y necesites mi ayuda, estaré por ahí para echarte una mano o una garra. Bueno, se ha ido. Eh, está clarísimo. Bueno, por si no sabían, es, es un... Kevin es como el cop. El personaje cooperativo. Que, que si, si divides la pantalla, puedes jugar con él. Ahora hay que subir acá. Ah, se, se ha caído el árbol. Yo no me sorprendo por esto porque esto ya lo, ya lo jugué en la demo. Así que... Bueno, no os vayamos, sino que como dije... Vete a eh, Vale. No sé por qué consigo monedas si no había monedas ahí. Bueno, hay que poner el cassette. Y cambiar el sonido a jazz. <ríe> se supone que este jazz escucha en todo el... Todo el campamento. Un portal. Oye, Wen, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? De acuerdo con mis lecturas de energía, creo que es algo llamado grieta del vacío. Parece que estos portales de México están apareciendo por todo el Seguro que Hex tiene algo que ver. Mm, con la puerta bloqueada, quizás esta sea la única forma de salir de aquí. Voy para adentro. Dude. Bueno, está bien si... Sí. Shock Rock. Armadura de piedra indestructible de Shock. Protege sus brazos, su pecho y sus piernas a la vez que aumenta su fuerza. Vale, yo jugué esta parte, pero... Me caía, ay, ay, ay, ay, <ríe> me caía cada rato, porque, es para el otro lado, porque, como les dije recién explicando, que como era remoto, tenía pequeños, por así decirlo, estaba lagueado. Se supone que aquí me transformo en Hit Blast, así que desbloqueamos a fuego, Hit Blast, muy bien. Bueno, no sé si saldrá, pero me dice que consigue un logro de desbloquear a Hitblast. Joder, Es que tengo lo gráfico en medio y se ve magnífico el videojuego. Me encanta cómo se ve fuego, cómo se ven los objetos. como... Me encanta mucho este juego. Considero que en el apartado gráfico este juego deja. ¿Cómo se podría decir? Deja muy atrás a, lo, a sus predecesores. Considerablemente, porque por favor, o sea, vean esos gráficos. Voy a agarrar estas monedas. Uy, eh, dejan muy atrás a los juegos predecesores y no tengo dudas al respecto. Vale, aquí me enseñan un poco cómo es el tema de combos, pero como dije, ya sé. <ríe> Y la verdad es que se disfruta bastante. Había quedado pendiente de hacer yo un video sobre los nuevo, la nueva información, pero no me sentía cómodo con, con hacer contenido, porque se dieron cuenta que se parecía un tiempo. Y bueno, me, me, justo me alcanzó esto de... esta cosa de, del estreno del juego y ya, ya nada. Simplemente quedaba subir el gameplay, que es lo que estamos viendo acá. Que por un momento no pensé que me iban a regalar. Yo pensé que iba a, que iba a tener que comprarlo con, con mi dinero. Pero finalmente me han, me han dicho... Uh, hay un, voy a ir a buscarla. Me han dicho... Eh, robin si no, tienes el, si no te dieron un código para jugarlo, avísame y te doy uno. Y, y me dieron el código. Y yo así como... Madre de Dios, o sea, por Dios. Eh, me dijeron dónde jugaba. Yo les dije que jugaba en... Que tenía Switch y que tenía PC, pero que ahora en este momento podía grabarlo en PC. Así que me dieron el código de, de Steam. Estoy viendo, est testeando la posibilidad, o sea, les estoy preguntando en realidad, porque tampoco es que como que respondo muy rápido. Si existe la posibilidad de sortear uno para ustedes, un power trip para los seguidores de esta serie, y bueno, eso ya después lo vemos, lo veré yo más adelante. Y si, si es que sucede, les voy a decir. Mi intención es grabar esta serie Obviamente, <ríe> terminarla Porque... Sé que hay otros youtubers que lo subieron días antes Pero no, no vi ningún gameplay Yo quería la sorpresa Quería vivirlo a carne propia Así que aquí estamos Vale Con Tab abrimos el Omnitrix podemos ver las siluetas de los seis alienígenas que podemos elegir no sé si me hago daño de caída madre no me hago daño por caída me voy a agarrar estas monedas a ver eh, seleccionar no importa ahora tengo que hacer eh, tengo que quemar esto creo que es con la Q es como interactivo al ser mundo abierto supongo que tuvieron que emplear uso de ...cosas del mapa, para poder... ...hacerlo más interactivo. Lo que me da curiosidad es que, si se dieron cuenta, recogí las monedas antes y ahora volvieron a estar. No trabajo, ¿ven? eso debería calmar los nervios en el parque. Todo fue muy bien, excepto por ese árbol que cayó justo detrás de mí. Eso es lo que está pasando por todo el parque. Puedo ayudar con eso. Mm, bien, vale. Hay una sierra en el cobertizo de atrás. Oh, no, me hará falta... Tengo el poder... Oh, no, oh, no me hará falta, tengo el poder de fuego definitivo. Misión tempira, tempira... Terminada. Conseguimos 15. Vale. Eh, con escape puedo irme, irme al menú. Irme al menú. Aquí me dan misiones principales. Ah, son misiones principales. Todavía no tengo secundarias. Podemos ver aquí inventario. No tengo nada. Los aliens. Fuego. Habilidades. Qué, qué bonitos los logos, ¿no? Bueno, aquí supongo que están la, el resto. Obviamente. Eh, aquí están las misiones, está tal cual como yo lo vi en, en la se podría decir demo Vale, eh, ya no tenemos, ah, tenemos que despejar la carretera Esto no estaba en, algo que acabo de notar es que el rango, el rango, miren, fíjense ahí hay 4 1, 2, 3, 4, el rango de agarre de las monedas está muy amplio Tipo... Se supone que ahí está el arbusto para saltar el arbusto. Pero pude agarrar las cuatro monedas sin saltar en el arbusto. Supongo que eso debería haber sido un poco distinto. Supongo que después nos van a dar una... Una utilidad. Para... Para las monedas. Supongo. Quiero creer... Que nos darán... Eh, dicha utilidad. Vale, falta este y ya tendríamos lista esta otra misión principal. Y ya tenemos la carretera despejada. Ah, tenemos que, tenemos que ir a decirle. Parecen naranjas las monedas, pero en realidad creo que no son monedas. O sea, no son naranjas, son como. Es como una montaña con fondo soleado. Creo que se puede ver acá mejor. Bueno. ¿Ven? Se, se parece parece como un monte con fondo soleado. Vuelve con el guarda. Guardia. Guarda. De que supongo. Oh, me alegra verte, Ben. Me estaba poniendo de los nervios. Estaba a punto de venir a ver qué tal estabas. No te preocupes, he llegado al fondo del problema. Genial, vamos para adentro. Oh, mis llaves. Ese maldito pájaro anida por aquí cada año y roba para su nido cualquier cosa que brille. Joder, este hombre, este hombre pierde todo, ¿no? ¿no? No pierda el trabajo, supongo. No vaya a perderlo. ¿Se imaginan pierda el trabajo? <ríe> Está ahí arriba. Estas misiones extra no estaban en la demo que yo jugué. Tuve que hacerlo de portal, y posteriormente tuve que... Mm... Ver una cosa del camper, pero bueno, aquí están las llaves, ¿puedo romper los huevos? ¿no? ¿Por qué no se puede romper los huevos? Falta realismo. <risa> vale, eh, sí, ya vi la puerta de Lord decibel pero primero hagamos esta misión y después supongo que nos dejarán libres para explorar un poquito. Vamos, aquí tienes tus llaves, señor. Lo has logrado, Ben. No debía haber dudado de ti. Quizás podías encargarte tú de este aviso que acabo de recibir. Algunos animales ladronzuelos están acosando a la gente que está en el área de picnic. Esta misión lo tengo que hacer. Déjamelo a mí. Esos vendidos no van a robar más cartas cestas de picnic. Vale. Eh, voy a ponerme en. Parete energética. Comé esto para aumentar tu energía. Yo no quiero eso. Eh, voy a transformarme en Ben. Y voy a ir en scooter, que es más rápido. Creo que es más rápido que fuego, inclusive. Si se fijan, no me demore nada. Ahora nos transformamos en fuego. Y le damos. Espérate. 1, 2 y tuki. Joder, me acaba de dar un bajón de FPS del porte de mi casa. Ok, no entiendo por qué me salen esos avisos. Creo que se me la lagué cuando hago el... ese combo. Miren, 1, 2 y. Ah, no, no, no. Se me la dio porque era como preestablecido. Otro detalle que yo también vi, que les dije, pero no me, <ríe> creo que no me lo leyeron. Es que si hay objetos acá, lo normal sería poder romperlos, ¿no? No sé, creo yo. ¿Alguien me puede explicar qué sentido tiene tener el basurero aquí y que la basura esté en el, en el piso? No le veo sentido a eso, con todo respeto. Si alguien me dice cuál sentido tiene, yo agradecido. Vamos a agarrarnos un poquito a combos con estos sujetos. Tugi. Pero no, era, era este. Ah, pero si estaba ese ahí. Porque no lo he visto. Ok. Fracasamos rotundamente en... En atacar a ese men. Vale, eh, creo que había gente aquí, ¿no? Oye, ¿ya no está la gente? Aquí hay una moneda. Quiero esta moneda. ¿Ven que el rango es muy alto? Ahí está la gente. Oh, este no lo había visto antes. Espero que en este juego nos digan el origen de estos monstruos. Porque deben tener algún origen, ¿no? Alguien debe hacerlos. Hex, supongo, con su gema o algo así. Ya estaría. Dios mío, has espantado a esos, bueno, lo que fueran, ahora si dejasen de escribillarnos con esa música, podríamos ver a nuestra cita. Oye, parece que se te va bien resolver conflictos, quizás le podría pedir que la bajen, serías un héroe. Parece que se te olvida que acabo de vencer una horda de horribles monstruos. <risa> vale. Bueno, tal parece que nadie lo iba a ver. Cuando evidentemente... Mató monstruos, Bueno, ya eso es el tema de cada quien. Encuentra de dónde viene la música. Pero. Ah, listo. Aquí ya está lo de los decibel. <risa> que si. Que si me lanza al vacío. Listo. Esto, esto también lo hice en la demo. Diamante. Eh, puede repeler los rayos de energía de vuelta a sus enemigos. Tenemos que bloquearlo. Solamente contamos con fuego de momento. Una puerta misteriosa que lleva un concierto secreto. Esto puede suponer un problema bastante agudo. Ben Tennyson, ¿has venido a ver el espectáculo del único y auténtico DJ del sonido destructor? Lord Decibel. Te he reservado un asiento en primera fila, pero te va a salir caro. ¿Qué tal un millón de dólares? Eh, de euros. No gastaría ni un centimo. ni un céntimo de mi paga en tu música. Pero ni si siquiera le pagan. Has inhalebilitado a Miometrix. Con una simple manipulación sónica. Bueno, esto lo vimos, lo vimos ver eh, en la temporada 4. En los que no paguen recibirán un slap debajo muy especial. Prepárate para que te queden el concierto, Decibel. Esto, esto es más fácil que. Listo. Dar una lección a Decibel y usa este interruptor para quitar la luz del concierto. Ok, Lord Decibel, lo lamento mucho, pero aquí gano yo puede que haya arruinado esta actuación, pero esto es solo el principio. Ok. Ben es un cabezota, divertido, listo, rápido de reflejos y un poco desordenado, como cualquier otro niño. Mm, conversable. Mejor mantener los oídos abiertos en busca de los conciertos de Lord de Sibel. Y cuando yo parezca, se le va a acabar el concierto. Primero necesito encontrar a la Guardia Ryan y contarle lo de esto, lo de esos mapaches que encontré. ¿Qué mapache encontré? Ben, te hemos estado buscando por todas partes. Tenemos problemas más importantes que los mapaches. No lo sabes, tú bien. El área de picnic estaba infestada de monstruos. Y yo que pensaba que Strudelberg iba a ser un lugar relajante y apacible para hacer guardia. Hola, soy Stefan. Encantado de conocerte, Ben. El guardia Ryan me ha dicho que has demostrado ser de mucha ayuda aquí en el parque. He oído que ha habido problemas en varias áreas. ¿Por qué no abres tu mapa y echas un vistazo? Uno de los lugares es Grirashugel Village, de donde soy alcalde, y me vendría muy bien de tu ayuda allí. Tienes que ir a investigar una de las tres ubicaciones. Yo mantendré el parque bajo control. Gracias, guarda Ryan. Haré todo lo que pueda para llegar al fondo de esto. Listo. Eh, ¿Le puse favorito? Lo tengo en estos, vale. Está llegando Gwen. Hola, Gwen. ¿Has encontrado algo en esta tablilla? Eh, pero eso no es por lo que te he llamado. El abuelo dice que necesita tuyo en la Rose Pocket. Listo, tenemos que ir a la Rose Pocket, entonces. Misión completada. Ah, no, misión empezada. Barbacoa en el campamento. Ah, ya sé lo que hay que hacer. Eh, hola, bolo Max. Parece que la robo que se ha roto en el peor momento. Mientras saco este lío podría ir incendiando una vela para hacer algo de comida. Listo, hay que buscar leña y luego hay que prender esta fogata. Hay que agarrarla con la E. 10 palos. 2 Ahí hay otro. ¿Puedo agarrarlo con la... No se puede agarrar con la patineta. Por favor que estén todos cerca. Porque no quiero, no quiero caminar para allá. Solamente por un palo. De momento no le veo sentido que haya mapa abajo. Si no me muestra dónde estoy. O sea, no, no me muestra el mapa. En cuestión. Ahí hay otro palo. Eh, faltan... Parece que hay que agarrar todos. O sea, me refiero a que... Hay de justos, no es que sobren. Y me falta uno. Está ya Bueno, había más de 10. ¿Cómo? No quiero agarrar eso. Que hay moneda de aquí. Miren, aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Un disco? Manda de marcha al instituto. Ah, hay que, conseguir, hay que coleccionar 12. 12 discos. Y ahora hay que aprenderla. Eh, y hay que transformarse en blast Ella estaría aprendidísima. Mira ese fuego. Entonces, ¿qué será bueno? hamburguesas o perritos? ¿Qué, qué, ¿Qué mejor? ¿Hamburguesa o perrito? Los dos. Te guardaremos algo. Ven, ahora que el árbol está en orden otra vez, te puedo llevar para que salves al mundo aún más rápido. Y guardaré cualquier cosa molona que encuentres por Estudelbeck. Es Maldita sea. Parece que vamos a embarcarnos en una gran aventura. ¿Dónde debería ir primero? Oh, he dicho el nombre. Mendy's Power Trip. Yo pensé que cuando... Yo hasta aquí llegué en... En la cosa del... De la... ¿Cómo se dice? De la... De la demo... Bueno, demo. Demo entre comillas. Ustedes me entienden. Vale. Vamos a levelear aquí. Levelear le pongo. Espera un poco que no me... <ríe> Aprete algo y no me cargue el juego. <ríe> Ahora sí, vamos a... Eh, ¿qué, ¿Qué puedo levelear? La vida, ¿no? Yo creo que la vida es lo más importante. Vamos a levelear la vida, confirmar el poder. Nah, puede ser después, pero la vida la vamos a fortalecer. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Espero les haya gustado a todos ustedes. No olviden suscribirse, dejar su like si no lo están y decirme qué opinan sobre este juego. Nos vemos la próxima vez que es hora de cero. Yo con fuego aquí, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.